De siempre reversé, hace que hasta te cambie el ambiente. Tú eres Godzilla, porque eres muy potente, pero me siento King Kong, pues soy más inteligente. Ah. Hey man, cómo le para, como le para, es un porque hoy casi hay manada. Hey no es para tanto, con el nivel que tiene actual, salen velocirrando. Cállate, cállate, mírate, voy a joder con el nivel actual, también te ganaré, llevo rapeando más de 10, y ahora son monstruos los huevos que puse ayer. Dale, ven, este mi puto progreso, desde un palito, tú estás enifando yeso, si entiendes el progreso, soy el paleontólogo, porque llego hasta el hueso. Oh. Hey, pero la rima es bella, puede llegar hasta el hueso, pero nunca de dejar huella ¿Cómo le falta? Eres que el dinosaurio, los huevos ahora en mi canasta. Otra más para que la relustre. Ahora mismo tengo la bola como Busquets. Eres un pendejo, soy un dinosaurio y un homeless, maltratando un perro viejo. Ay, un perro viejo, marica, mira cómo la mierda se aplica. Yo soy César Villal. Y esta no es escrita porque pillo al t y lo ordeno a darme la patita. Oh. Eres bueno, de verdad, subnormal, a chuparla. La mierda me encanta. ¡Sí! Sacaron mi DNI de un lugar muy especial. ¿Dónde? En la tierra de Ámbar. No lo entiendo, busca otra más. Y usas una polémica para que aquí te puedan gritar. Solo quiere la atención, hasta el dinosaurio más grande se ha quedado en extinción. Oh. Y no es lo mismo, cabrón. No. Por eso es que ahora mismo yo te mato en modo clásico, en vestida de triceratops, y su cerebro es un pterodáctilo. Se dice triceratops, mongolo. Aprende a voluntear en este coro. Yo te gano, esto se ha salido de control. Ven lo que pasa por jugar a ser dios. Última. Esto es otro palizón, una tras otra, maricón. Sí. Claro que te gano, camarada. No me da miedo el velociraptor si no viene con manada. ¡Bien! Yeah. ¡Dos, oh, uno! ¡Tiempo! Dos, dos, ¿Cómo va, No me salen, es verdad, entiende. Soy el ascensor para la gente. Subo por las escaleras hasta el piso 20 para en el techo ahogarte con el sudor de mi frente. Oh. El fibro, yo la veo distinto, con el balón soy crispol, con la pasión soy Cristo. No es ascensor, no es lo mismo, tú en el escalón y yo el mejor en el quinto. Por favor, dejo jodó mi loco, dicen que yo soy mecánico, esos topos. No soy mecánico mi loco, debería ser el robot para sí, actualizarte un poco. Esto es Goku contra Gohan y Lea con Gohan aquí Si yo voy a ser la naranja mecánica y tú más pasado que el pulmón de Johan Cruyff. <risa> ¡Sí, de verdad, ¿Eh? entonces tú que me vas a contar, tonto. La estrella de mar somos pronto. Yo juego en las profundidades, pero tú has tocado fondo. Oye, última! Eso es la verdad. Es con él que era el campeón mundial. Pasó de estrella a estrella de mar. todo lo que está en el cielo sabe cómo brillar. Yeah. G No me escuchar a Gacir, ya de aquí este pibe. Si en tu país no fue el líder, porque no ganó el de España o el de Chile, solo es el mejor segundo. Segundo donde vive, ¡Oh! uh, le falta del rap, lo que a mí de actitud gané el level y tú no la redul hasta soy mejor que. El asesino es un loco el pequeño. Primero ato a la mascota y luego voy a por su dueño. Última. Nena, y me gusta lo que en el cuello lleva. Es un inocente que a la cárcel llega. El único de todos que no tiene una cadena. ¡Tiempo! <tose> La respuesta es muy sencilla. ¿Sí? Qué hermoso, tu minuto sin muletillas. Oh. Es como el profesor Javier si lo pilla Porque tu superpoder es pensar desde la silla. Oye Mario, después de esto la princesa te va a mandar por un tubo. Oh, hey. A cansar. ¿Eh? ¿Por qué no pueden improvisar tu problema con Colombia es de Cultura General? Te olvidaste de Márquez y me hablaste de Escobar. Oh, Adiós para... Oh. Sin mucho drama, mira lo que traje con esta Diana. Te saco de la ronda. Corbata colombiana. Última. Última verdad. Sí. Que estén, mira, de su cuarto nadie lo va a sacar, pero yo soy la UCAMA, lo no vine a limpiar. ¡Tiempo! Yeah. ¡Vano arriba, quita en 3, 2, 1! No hay problema, chile, pues ya será otro día. Asesino, esta no fue mía. Pero sabes que no evita que sonrías Que tú te confiaste Y yo di todo lo que tenía ¡Di ¡Oh! todo lo que tenía, loco Esta no fue tuya, pues la del año pasado tampoco ¡Oh! A mí también me hace mal una votación Tú les bañas en lágrimas, Gacir en sudor Es difícil, es difícil que la rima sea tan mágica Por eso a Gacín le pongo su lápica ¿Sabes qué pasó de forma mágica? Que ahora estoy agando a mis rivales En mi propio mar de lágrimas Sí, se lo dice a Gabriel conocido por enseñaros cómo surfear en él. Surfear idiota, hay botes que salvan vidas y botos que hunden otras. Mi ¡Oh! botón sube nada, camarada. Ya sabes que cómo se gana en gritos la grada. Tú la cagas y la cagas. Y los campeones de verdad no se hacen con reciclado. ¡Oh! ¿Qué reciclados tengo yo, loco. No tengo ni relleno. Ni vivo reciclando como otros. No lo entiende, idiota. Claro que la cago porque soy la mejor gaviota. Que no recicla, dice este señor. La verdad es un anfibio. Dice que no recicla este cabrón. ¿Cómo? Me dice la de los Simpsons porque cuentas puro chiste del sillón. La de los Simpsons me lo dice Easy! Si él es tan amarillo que ha nacido en Springfield. No. Cuando pierdo, yo me vuelvo loco. Lo siento, te ha tocado pagar un plato roto. ¡Oh! Es Nuclear, que evita que tú crezcas. Evita que tú crezcas, Memo. Tienes el pende de Springfield, porque sale con un ojo nuevo. Oh. ¿No lo has visto? Le han dado a León un tortazo y te ha devuelto un mordisco. Oh. Pero tú siempre ya te calla, manos arriba este superplayas. Oh. ¿Sabes por qué te las ensayas? Porque Gazir ha perdido hasta con los contadores de batalla. ¡Último! Con los contadores de batalla, maní contra ellos, pero no contra ti. ¿Qué? La del super saiyan la vas a decir. Ah, que era para ahora la del saiyajin. ¡Yeah! Si la persona más bella del mundo la tenía enfrente de mí. Y mis neuronas estrellan y cesan cuando me miras así. Me enamora como la luna y las estrellas reflejan.